de 1991, sí. dice que para los fines de esta ley y otras leyes, se considera periodista profesional al graduado de las escuelas de periodismo y o comunicación social de nivel universitario. Al que tiene por ocupación principal, regular y retribuida, buscar, obtener y emitir informaciones u opiniones en publicaciones periódicas, en medios audiovisuales, en agencias de noticias, en oficinas y agencias destinadas a la distribución de información y que obtiene de esa ocupación los principales recursos para su subsistencia. Eso es un periodista. Eso es lo que la ley lo define. Así es. Ahora, ¿cuántos periodistas cumplen con ese, con ese rol que la ley le le otorga, ¿no? Bueno, lo que, lo que pasa es, Amado, que nosotros tenemos que, que saber establecer en la República Dominicana el ejercicio del periodismo ha trascendido un poquito más allá. Y te das cuenta que en los medios de comunicación eh, de nuestro país eh, hay mucha gente haciendo periodismo, mucha gente haciendo comunicación, hay mucha gente, y entonces la gente a veces confunde la gente no sabe, que está en la casa no puede diferenciar. Y todo el que lo ven haciendo una noticia, haciendo una programación, ya la gente entiende que es periodista. Pero volviendo a tu pregunta, eh, la verdad que eh, en los últimos tiempos, eh, la, el ejercicio del periodismo, con lo que es... La guerra, vamos a decir, de, de los intereses en términos del dinero. La guerra mediática. Sí, la guerra mediática. La verdad que se ha relajado eh, bastante, pero de todas maneras son muchos los, las personas que hacen su trabajo como Dios manda. Ayúdate. Son muchos los, trabajos que, eh, los periodistas que hacen su trabajo seriamente y que mantienen la credibilidad y el honor del que es un buen periodista hay una tensión entre el, la expresión y difusión del pensamiento y, y ver el periodismo o, o ver esa labor como, como tu trabajo normal ahí es que viene el asunto así es Francis se habla mucho del equilibrio de la equidad del equilibrio entre las opiniones y que no hay oposición cuando nos enfrentamos a gobiernos que no cumplen con con los roles que deben de cumplir los periodistas, ¿no son ellos también parte de la oposición? Bueno, se supone que el periodista debe de actuar eh, siempre de cara a la verdad. Siempre eh, debe tratar los temas. Por eso dice que es comunicación social. Y como lo dice el nombre, es un sacerdocio al cual tú te consagras. Y siempre tiene que dar eh, respuesta de manera coherente a lo que son las diferentes problemáticas que en el país eh, diariamente eh, hay y sobre todo ser voz de los sin voz ¿Por eso, qué hay tan pocos es... periodistas a investigativos? Bueno, la, el periodismo de investigación es un periodismo que eh, a, involucra mucho tiempo involucra eh, hasta involucra peligro y sobre todo eh, esa parte de, de, de, del tiempo, esa parte de la, de la dedicación aquí en, en nuestro país, podemos ver que son unos pocos los que se han eh, dedicado a esta parte del periodismo de, de investigación. Pero te faltó algo, Pero, Francis, y es la formación. La formación ahí sí. está el, uno de nuestros problemas, y es que la formación del periodista no es la mejor, hay que admitirlo y así como pasa con los abogados porque hay una serie de universidades produciendo abogados por un tubo y siete llaves pero usted lo nota en el ejercicio eso también pasa con el periodismo el periodismo de investigación es una labor muy demandante muy, vamos a y muy, muy acuciosa es ahí, y hay pues, que tener una, una como tú dices mucha formación y hay que tener mucho cuidado una, a, la, a la hora de, de, de tu ejercer entonces no todo, el, eh, dedicarse al periodismo de investigación, Fulvio la verdad que, que requiere de mucha dedicación, de mucha entrega, y además también de mucho peligro. Tú te estás jugando la vida, cada vez que tú investigas a una institución eh, del Estado, en un país en el que las leyes solamente se cumplen para el que no tiene dinero, para sí. el que es pobre, entonces tú te estás jugando, a cada momento te la estás jugando. Y además que, eh, eh, que, se, que se, los pocos que se dedican a eso también eh, corren eh, eh, el riesgo, también, de que permanentemente lo, lo viven tratando de extorsionar, ah, claro. lo viven tratando de, de chantajear, lo también viven denigran denigrando y los insultan, y también lo, eh, las amenaza también. O sea, que la verdad que es difícil, eh, eh, pero a la vez es bonito, porque tú jugártela y tú das la primicia, tú das las informaciones, tú das a conocer al país, eh, cuando se dan esos actos, por ejemplo, de, de, de corrupción que nadie se atreve eh, a denunciar, por el mismo temor de que eh, en los medios tradicionales, quien tiene, por ejemplo, eh, programa, eh, eh, quien, quien tiene publicidad del Estado, hasta eso hay mucha gente que ni siquiera eh, se atreve a, dar, eh, a difundir claro, noticias claro, e informaciones. Claro, claro. Y entonces la verdad que eh, se la juega el periodismo de investigación eh, es jugarse la faja día a día. Francis, los medios de comunicación <coughs> están prácticamente llenos ...de personas que no son periodistas. Es el caso de los que estamos acá. Eh, Fulvio es ingeniero agrónomo. En el caso mío soy licenciado en Derecho. Nosotros no somos periodistas. Eh, sin embargo, hacemos... Amado, Amado hacemos es el mismo de sindicato. Sí, sí, Amado, Amado sí. De por, por, eso, por eso me a el nombre de Amado. El nombre de Amado. Eh, con el auge de las redes sociales en, y los propios medios de comunicación ya de manera amplia... Eh, a, ...a través de la Internet... Eh, ¿Sienten ustedes que los periodistas están eh, llevando a cabo el trabajo eh, que establece la ley frente a las demás personas que no son periodistas y que están haciendo comunicación? Mira, el periodismo nunca va a pasar de moda. El periodismo como profesión siempre tiene su espacio, siempre va a tener su público, porque cuando hay un, cuando hay un, un profesional de la comunicación eh, en, en los medios, eh, su forma de, de hacer periodismo, su forma de hacer ejercicio es totalmente distinta, es totalmente diferente eh, tú, hay programas por ejemplo donde no hay personas que no han ido a una universidad y llama a una persona a decir cualquier cosa y tú ves que hay gente que se van, que se debocan de una vez a dar opiniones a decir cosas. Y nadie lo paga y, y sin saber si es verdad, si no es verdad, si es cierto, si no es cierto. Entonces uno, el que el que pasa por, por la escuela, primero investiga, primero indaga, y sí. hasta que no está seguro de que es verdad, que eso ha sucedido, entonces no habla de eso ni, ni, ni hace dos opiniones. Entonces, por esa razón, siempre va a haber una diferencia y la gente también lo, lo va a notar en la forma de manejarse, en la forma de, de, de hacer el ejercicio eh, periodístico, y por eso entonces tú ves que hay personas que, man, que tienen eh, credibilidad, que mantienen un nombre y tú ves otra persona entonces que tú dices, bueno, eso es lo que son, es bocina eh, pago por alguien, y son personas que no, que no lo ven ni siquiera su propio eh, amigo, porque son gente que están ahí solamente para denigrar, para atacar, a todo el que habla eh, mal, por ejemplo, de, de, de un funcionario o de un gobierno, están ahí solamente para dar respuesta, y la gente entonces de una vez establece la diferencia. Cuando tú haces un trabajo con seriedad, cuando tú haces un trabajo con credibilidad, cuando tú haces un trabajo con honestidad, se establece la diferencia. Entonces, por eso siempre siempre vamos a tener eh, el, el, el periodista siempre va a tener su vigencia a pesar de que como tú dices las redes sociales eh, los medios a veces les resulta más a un dueño de medios eh, pagarle quizá a una gente ponerle un espacio a una gente que pagarle quizá a un periodista porque tampoco a veces se entiende eh, y se ha relajado bastante el medio o sea que los medios están en, en, ha habido un auge eh, con relación a los medios que están en, en manos de personas que no conocen de, de comunicación como antes. Pero han hecho lo... comunicación eh, eh, eh, de manera efectiva. Por ejemplo, eh, esta empresa, Telenor, está en manos de, de personas que realmente no son comunicadores y realmente a, a, han, han, han revolucionado la comunicación de toda la región. No me, no me estoy... No me estoy eh... Eh, eh, específicamente hablando de, de, de, de Telenor, digo a nivel nacional uh -huh. que hay personas que vienen con dinero, no tienen que hacer, invierten y sobre todo la televisión por cable en, en las diferentes provincias ya tú sabes que hay una proliferación de televisión por cable por ejemplo y entonces hay gente que invierte en, en, y compra canales, compra emisoras eh, además que también da poder y entonces eso, la gente lo que tiene a veces un criterio eh, lo que le importa es, si yo, yo compro un canal que no tengo conocimiento de lo que, de lo que es comunicación, pero que tengo el, el dinero, y va cualquier persona, a ellos lo que le interesa es que tenga el dinero para pagarte la hora y las dos horas. Y entonces no, ni siquiera averiguan si esa persona tiene las condiciones, si es un profesional, de dónde viene el dinero que esa gente va eh, a, a pagarte esa hora, de esas dos horas. Y entonces por eso hay mucha cualquierización eh, en términos de los medios pero, hay, hay, mucho... pero hay, hay un derecho constitucional eh, que le permite a, a cualquier persona, eh, por ejemplo, tener incluso un programa de televisión no, o, o difundir sus ideas. Y le, la expresión eh, es el artículo 49 de la Constitución sí. que establece el derecho a la expresión y difusión del pensamiento. No, ¿No estaríamos nosotros como eh, queriendo como contradecir ese artículo cuando una persona, no. eh, el camarógrafo quiere poner un, un programa aquí de televisión para hablar sobre cámara, sobre eh, eh, encuadre y todo eso. ¿Tiene el derecho de hacerlo en función de la Constitución? Tiene, tiene todo su derecho. Lo que pasa es que tú, si tú sabes de comunicación, tú eres dueño de un canal, si tú sabes de comunicación, tú quieres tener una empresa a la altura de los niveles de comunicación. Ahora, si tú no sabes de comunicación, cualquier persona que vaya que tenga el dinero, tú, si, no, no te importa la calidad que tenga ese programa. Yo inclusive, hay programas que yo veo regionales, que hay gente que ni siquiera expresarse sabe. Pero tiene el dinero para pagar el, el espacio. Pero que Entonces, la me constitución refiero, no te dice refiero, si, si tiene que saber expresar o no. Bueno, pero que me, a, a eso es que me refiero. Cuando tú tienes un producto, cuando tú tienes una empresa, se supone que tú tienes que tratar de, de que salga lo mejor, no salir cualquier cosa. Y a eso es que, que, que a eso, que, esa parte es que nosotros nos referimos, en las diferencias que hay. Eh, antes, por ejemplo, aquí hay emisora de radio. Aquí, para ahí, y Amado sabe, tiene experiencia de eso. Para tú salir. En una emisora tú tenías que tener formación, tú tenías que tener criterio, tú tenías que, que, que, que saber hablar, tú tenías que tener un buen léxico. Entonces, ya las cosas han ido cambiando, a eso a que nos refiere. Nosotros sí. tenemos que tratar de mantener la calidad, la que de lo, que, de lo que salga al aire sea algo que, que la, un producto que la gente te lo compre, un producto que la gente diga, bueno, eh, hay credibilidad, hay buena expresión, hay criterio de comunicación. Francis. ¿A qué nos referimos? Eh, Amado, Francis sí. es el maestro mío. Ah, sí, no me digas. Sí, Francis, el maestro mío. No me digas. Eh, bueno. Tenemos una fundación que se llama Parque Nacional Los Haitíes y hemos hecho muchos trabajos sociales por más de 25 años. Okay, okay. A propósito de ser el maestro mío, lo respeto mucho. Eh, más que un hermano. Eso, Francis. Eso es reciprocado. Sí sí. Francis. <risa> eh, tenemos los periodistas. Uh -huh. ¿En qué eh, eh, sirve eso? ¿En qué contribuye eso al desarrollo de San Francisco de Macorís? A, ...orientar a la población de San Francisco de Macorís. Mira, el periodismo, yo te decía ahorita... ...el ejercicio periodístico... Eh, ...el criterio que nosotros tenemos... ...y los aportes sobre todo que le hace el, el periodismo... ...a la sociedad es el voz de los sin voz... ...una de, de, de, de las cosas... ...no todo el mundo, en los barrios por ejemplo... ...no todo el mundo tiene la oportunidad de, de, de quizás tener un, una entrevista en los medios de comunicación. No todo el mundo tiene quizá el, el, el momento de buscar un camarógrafo, de, de, de buscar y hacer noticias. Y entonces el periodismo, en, en aquí en San Francisco de Macorís y en todas partes, un buen periodismo, es el que le da la oportunidad de que la gente pueda conocer la problemática social que existe y ser entonces la vía y ser el canal para la solución de parte de esas problemáticas. Sabes que los funcionarios nuestros, por ejemplo, eh, el diputado, los senadores, los gobernadores, son solamente bajan a los barrios, solamente bajan a los, bajan a los campos cuando están en, en campaña, cuando están en política. Y ya después luego se le olvida. Y es a través entonces de los medios de comunicación, es a través del, del periodismo que se dedica a, a, a buscar realmente las informaciones, a buscar las problemáticas donde se dan a conocer cuáles son las situaciones que se que, que pasa la población día a día. y Entonces, somos una vía, somos un canal de dar a conocer y, y, y también de la solución de esas problemáticas. Entonces, es un aporte que se hace. Déjenme hacerle una anécdota. Yo no sé si ustedes <risas> conocieron o escucharon hoy hablar de, de don Patín Maceo. Patín Maceo fue uno de los periodistas más viejos de este país, un tipo sumamente brillante, un intelectual. En la época de Trujillo, lógicamente, Trujillo era el primer periodista de la nación. Pero Patín Maceo, que era un hombre además jocoso, era un apurador insaciado de la quinta esencia de la melaza. Es decir, un bebedor de romo, en otras palabras. Sí. Qué, qué, bien, qué, qué bien dicho. Pues un día lo invitan, lo invitan a una actividad donde iba a estar el primer periodista de la nación, Trujillo. Y esa sala llena de periodistas Y le dicen a Patín Maceo Que el jefe quiere escuchar algunas palabras de él Y Patín medio prendido Se para ante el micrófono Y mira la sala y dice Señores, cuánta falta de ortografía junta. <risa> <risa> Quisiera antes de terminar con la entrevista Hacerle una última pregunta de mi parte a, a Francis La cátedra, o más bien Tú que hablabas de la escuela de, de periodismo la cátedra de periodismo no está desactualizada, se le han hecho cambios en los últimos años conforme a, a que ha pasado el tiempo y que la tecnología ha evolucionado eh, eh, el mundo completo. Mira, yo creo que aquí las universidades todas tienen que actualizarse. Claro. No solamente en, en comunicación, solamente en periodismo. Una de las de, de la grandes quejas que tienen las empresas de este país es que los profesionales que están saliendo al medio no es lo que ellos están necesitando no, precisamente claro. por la desactualización claro. que, que tenemos en las universidades tanto la pública como la privada entonces también nuestra universidad eh, y nuestra carrera, como sí. toda la carrera también es parte de esas debilidades que tenemos que actualizar sobre todo en un momento en que la tecnología como ustedes lo de las redes totalmente, sociales totalmente. Eh, hay que hay, hay, hay que actualizarse en esa parte. Hay que ver cuánto sí. tiempo tiene no hay, la cátedra. Bien, ¿Y qué van a hacer bien, para resolver eso? Pero bueno, hecho, en derecho, en derecho. Sí. ¿Quién habla de teoría del delito en no, derecho en este tú, momento? Y ya, ya ya ha cambiado todo. Pero nosotros nosotros tenemos ya programado, por ejemplo, en la Escuela de Comunicación en Santo Domingo, con nuestro con maestro Feli Almonte, tenemos una reunión en la cual tenemos y pretendemos hacer algunos acuerdos. Y una de las cosas que pretendemos hablar con él, aunque quizá él como director. La universidad se maneja por organismos, por instituciones y por consejos, pero es parte de, de, de lo que, que pensamos plantearle en relación a la carrera de, de comunicación y tratar de, de adaptarnos, inclusive ver cómo se, se traen nuevas, nuevos proyectos aquí en San Francisco de Macorís donde podamos tener un espacio de eh, mejor, una emisora, bueno. un espacio de, de, de emisora, un espacio de redacción, bueno. donde los muchachos no solamente salgan teóricamente, sino que ya salgan. Que, hay, que hagan con la, parte, la práctica. comparte el ejercicio. Así es. <risa> bueno, <risa> señores, gracias, Francis <risa> gracias. de León, por acompañarnos y someterte a nuestras preguntas. Yo quiero mostrarle una fotografía que tenemos, eh, tenemos acá, porque quiero aprovechar el momento para darle unas informaciones en relación al fallecimiento del doctor. Mario Fernández Mena que como ustedes saben al, al, al inicio del programa comentamos del fallecimiento del doctor Fernández Mena y el hecho de que la familia decidió llevarlo a, a Santo Domingo para ser, para ser expuesto en la funeraria Blandino de la, de la Churchill o de la... bueno de una de esas avenidas en la capital, la gente sabe cuál es la... Entonces, en el día de hoy, en horas de la tarde, él va, a, lo van a traer acá a Macorís para exponerlo eh, eh, en la funeraria municipal durante todo el día de mañana y en la tarde, va a hacer el entierro. Eso es lo que me han dicho y esa es la información que le doy para los que quieran dar el pésame a la familia, eh, eh, tendrán que esperar. O sea, que lo van a traer hoy, pero se va a exponer En la mañana, noche, en la tardecita, en la, sí, en en la, la noche. noche o por la mañana temprano, va a estar aquí el, el miércoles. Mm -hmm para ser eh, puesto en la funeraria municipal. Luego en la tarde una misa del cuerpo presente y posteriormente el entierro. Eso son eh, Ese es el itinerario, según tengo informe, de los actos fúnebres del doctor Mario Fernández Mena. Magnífico médico franco-macorizano, un hombre de una gran bonomía, una personalidad político, ex ministro, bueno, ex secretario de Estado de de, de salud, salud de salud pública así que nada, pasa su resto y conformidad a la familia bueno eh, vamos a recordarle la pregunta del día ¿cree usted que la abundancia de días festivos refleja la araganería del pueblo dominicano? llámenos ¿eh? había que preguntarle a unos amigos que trabajan <risa> si querían venir a trabajar hoy bueno <risa> qué bien Bien, señores, nosotros vamos a seguir, don Fulvio. ¿Usted, oh, tiene, usted tiene algo para nosotros? Va, va, vamos a una pausa ahora cuando regresemos. Ok. okay. Bueno. Adelante.